El reporte número 317 en relación a la situación actual por el nuevo coronavirus, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.693 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, el 80,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. Cuatro provincias sin casos notificados en la jornada de ayer. 312.659 los casos totales confirmados de coronavirus en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia son 689 casos cada 100.000 habitantes. 38 años es la mediana de edad y el 6,6% son trabajadores de la salud. 6.406 las personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad del 2% y una tasa de mortalidad general de 139 personas por cada millón de habitantes. 72,6 años es la mediana de edad de las personas fallecidas. La transmisión comunitaria se observa en el 61,1% de los casos confirmados y la estamos observando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén capital, Plotier, Centenario, Cutralco y Plaza Huíncul, en Río Negro, en las ciudades de General Roca, Chipoleti y Bariloche, la observamos también en Mendoza, en su zona capital, en Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en Rosario, el Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto, en Jujuy, Transmisión Comunitaria en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, Santa Rosa, Catriló y Macachín en La Pampa, en la capital de Córdoba, Paraná en Entre Ríos, Río Gallegos en Santa Cruz, Río Grande en Tierra del Fuego, la capital de Tucumán, San Miguel, y tenemos en La Rioja la capital y en Chamical. Tres provincias no han confirmado casos en los últimos 14 días, Formosa, Catamarca y San Juan. Son 1.795 los casos confirmados que se encuentran internados en unidad de terapia intensiva, el 77,1 en los establecimientos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El 4,4% de los casos en terapia intensiva están en Córdoba y el 4% en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación a nivel nacional de camas de terapia intensiva es de 57,8% con pacientes COVID y no COVID. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, el porcentaje ocupacional es del 68,1%. El buen dato son los pacientes que se han recuperado, 233.651 hasta la fecha, con 4.296 altas otorgadas en el día de ayer se han descartado 578.043 casos, y esto se ha logrado gracias al diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial. Desde este último punto de vista, a nivel laboratorial, se ha alcanzado la cifra de 1.030.992 testeos de PCR, con una cantidad total de test realizado en las últimas 24 horas de 18.013. Este, esta capacidad diagnóstica le permite alcanzar al país una cifra de 22.720 test por cada millón de habitantes y el porcentaje de positividad promedio en el transcurso de la pandemia actualmente es de 35,15%. Observamos en el contexto de pandemia a nivel mundial 21.989.000 casos según reporta la Organización Mundial de la Salud, con un 53,5% de estos casos ubicados en América. El continente 11 millones mil seis casos. Argentina representa el 2,5% de estos casos. La tasa de letalidad a nivel mundial es del 3,5% y a nivel americano del 3,6%. De los nuevos casos del día de ayer, de los 6.693 casos, nuevamente un poquito más del 80% corresponden al AMBA y cuando vemos el promedio diario de los últimos siete días, para tener un panorama eh, más macro, el promedio diario de los últimos siete días es de 6.000. 298 casos por día en los últimos siete días. Tenemos, como venimos contando, actividad eh, y transmisión comunitaria y nuevos casos eh, en Córdoba, 100, en Jujuy, 133, en Salta, 114, en Mendoza, 150, en Santa Fe, 212, en Tucumán, 104, Salta, 114. Son los que han notificado más de 100 casos en el día de ayer. En la terapia intensiva, 1.795 casos con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, menos del 80% corresponden al AMBA, 77% tenemos... Personas internadas en terapia intensiva, eh, 80 en Córdoba, 73 en Mendoza, 49 en Río Negro, 43 en Santa Fe, 32 en Jujuy, 32 en Neuquén, 17 en Salta. El, el, la ocupación del sistema de salud, 57.8, total país de las camas de terapia intensiva por causa COVID y no COVID, confirmada y en estudio también, 57.8 en el AMBA, 68.1, con identificación en función de los reportes de las jurisdicciones de tensión en la provincia de Jujuy, en la, en, en la ciudad de General Roca y en la provincia de La Rioja. Ayer tuvimos una videoconferencia con el ministro trabajando fuertemente para poder generar la gestión de las camas y también para poder eh, trabajar fuertemente en las acciones de control y de minimización de la transmisión con el equipo del ministro de la provincia de Jujuy. Y el equipo de epidemiología de Nación, en relación al porcentaje de positividad, ese 35.15, que ayer fue 42.7, en Cava 35.5, en Provincia de Buenos Aires 48.7, en el resto del país 38.6, también con eh, un porcentaje de positividad alto en Entre Ríos, en La Rioja, en Mendoza, en Río Negro, en Salta, en Santa Fe eh, y en Córdoba. En relación a los datos que nosotros compartimos diariamente, es muy importante volver a recordar, lo decíamos todo el tiempo al principio y hace bastante no lo recordamos, son los datos reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, tanto de laboratorio los casos positivos, como los casos negativos, de donde surge el porcentaje de positividad en relación a las PCR. Y eh, lo mismo, la situación en relación a los casos confirmados en función del, del, del lugar de residencia que está registrado en el Sistema Nacional de Vigilancia. Por eso hay algunos cambios de reporte a reporte en función del cambio del lugar de residencia de alguna persona. Si figura en el RENAPER que vive en Misiones y resulta que en este momento está residiendo en algún otro lugar, se cambian algunos casos en ese, en ese contexto. Y lo mismo, por supuesto, los fallecidos que se clasifican también en relación a la fecha de notificación y también se analizan en función de la fecha de fallecimiento. Es muy importante esa aclaración por si hay alguna diferencia con alguna provincia, aclararla bien en función de los datos que se van recibiendo, que son los datos oficiales. En el día de hoy... El Ministro de Salud, quien es González García, convocó a un Consejo Federal de Salud, un consejo con el resto de los ministros de las jurisdicciones para analizar la situación epidemiológica, para analizar eh, las medidas implementadas, para analizar la implementación del DNU, de la nueva normativa con las nuevas áreas que ingresaron a ASPO y con el trabajo en eh, las áreas que tienen distanciamiento social preventivo y obligatorio para minimizar el riesgo de poder eh, tener casos en donde no los tuvieron y para controlar el virus donde hay transmisión comunitaria. También eh, trabajando fuertemente en las distintas áreas del Ministerio de Salud de la Nación, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el dispositivo Acompañar Salud Mental en relación a lo que significa el trabajo conjunto con el personal de salud. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carla. Gracias, Alejandro. En el día de hoy queremos abordar el tema del cuidado y el acompañamiento psicosocial a los equipos que trabajan en el sistema de salud. Sabemos que en el marco de la pandemia hay muchos trabajadores y trabajadoras de la salud que están desde hace ya varios meses realizando una tarea muy exigente, con un alto nivel de intensividad en un escenario complejo, con un alto nivel de exposición, atravesando situaciones estresantes, tanto para sí mismos como para sus compañeros y sus familias. Entendemos que estas sensaciones y emociones tienen inevitablemente un correlato en el trabajo diario que estos equipos realizan. También pensamos que para la protección de la salud de toda la población es fundamental atender a nuestro recurso más importante, que es el recurso humano, que son los trabajadores y, los trabajadoras y las trabajadoras de la salud. Desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, hoy queremos destacar que tanto desde el Ministerio de Salud de la Nación, como desde muchas jurisdicciones e instituciones, se vienen implementando dispositivos destinados al acompañamiento psicosocial y al cuidado de la salud mental de los trabajadores y de los equipos de salud. Particularmente desde este Ministerio, se viene llevando a cabo en diversos hospitales el dispositivo Acompañar Salud Mental para Equipos de Salud. Eh, esto en instituciones y jurisdicciones que han solicitado la colaboración de nuestros equipos técnicos que están especialmente formados y capacitados para este tema. En el dispositivo Acompañar Salud Mental para Equipos de Salud, creemos importante fomentar la implementación de estos espacios de trabajo grupales, cuyo objetivo principal es el cuidado de la salud mental y la funcionalidad operativa del equipo de trabajo, brindando herramientas clínicas, terapéuticas, organizacionales, comunicacionales, emocionales, individuales y colectivas que sean de utilidad para estos equipos en este momento que les toca transitar. De esta manera se busca en conjunto con las jurisdicciones e instituciones que, que requieran nuestra colaboración, favorecer por un lado el procesamiento saludable de vivencias y emociones intensas experimentadas durante la pandemia, identificar y estimular las fortalezas de cada equipo y cada grupo de trabajo, posibilitar también la detección de alguna problemática de salud mental que puede estar aquejando algún trabajador o alguna trabajadora, y en estos casos poder realizar la articulación necesaria con el sistema de salud para poder brindar la asistencia necesaria en cada caso. Este dispositivo está pensado para equipos de salud que desarrollen tareas asistenciales, en este momento de gran exigencia, pero también para equipos con tareas de gestión, con tareas administrativas, de mantenimiento, logísticas, de limpieza, que también forman parte del sistema de salud y cuya realidad también se ha visto fuertemente modificada por la alta exigencia de la pandemia. Creemos que es muy importante poder brindarle a los trabajadores un encuadre terapéutico, protocolizado de acuerdo a normas internacionales que pueda mantener la escucha especializada, la confidencialidad, la detección precoz de problemáticas y la articulación con los diferentes niveles de complejidad del sistema. Estamos convencidos de que este tipo de dispositivos colabora con el fortalecimiento del sistema sanitario y colabora con el cuidado del recurso humano que, repetimos, es el elemento más importante que tenemos en nuestro sistema de salud. Por último... Desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones queremos volver a, a señalar que es posible comunicarse con nosotros telefónicamente a través del 0800-222-1002, opción 6, repito, 0800-222-1002, opción 6, o por correo electrónico a través de la dirección saludmentalnacion@msal.gob.ar. Y para finalizar, queremos agradecer sinceramente a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud por el enorme esfuerzo que vienen realizando para cuidar la salud de todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias. El sistema de salud está en tensión y los trabajadores y las trabajadoras de salud que son ese recurso humano, ese, ese eslabón tan tan importante, también está en tensión no solo desde el trabajo, desde la atención laboral, sino también como equipo y por supuesto también en relación a, a su familia. Así que el reconocimiento inmenso para ellos, el trabajo con Nación, las 24 jurisdicciones para acompañar y seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias.